Hola Mirilla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Reina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin pude Ahora comentamos, es que tengo un problema porque tengo dos sesiones y está una chica en otra en otra pantalla. Entonces déjame decirle que se pase para acá, ¿no? Sí, está bien. No, no, no te me vayas mientras te, te pongo no. la presentación. Sí, aquí sigo, aquí sigo. Ok, perfecto. A ver, ¿quién más de tus compañeros puede entrar? Mientras tanto, veme platic, platicando este ¿cómo, te, cómo se ve y todo. Pues... es que yo no pude conectarme con la PC, lo estoy haciendo con dispositivo móvil. Ajá. Y este... bueno, se escucha perfecto, pero solo veo así como... Bueno, no sé si es la presentación nada más la que se tiene que ver. no. Y ahorita te voy a Pensé ver. Voy a Willy, sí, pero... Ahí estoy, ahí me ves. Ah, ya. Ok, es que sí, tiene palabras. Lo ah, ok, ya, ya lo veo. ¿Quién es por ahí? ¿Alguien ya entró? ¿Ya viste? ¡Ay, Jessica. Ah, Jessica! ¡Hola, Jessica! ¡Hola, Jessica! Se si ve que no tiene micrófono, lo tiene ahí en mute. Sí, creo que no nos escucha. Bueno, no la escuchamos, más bien. Más bien, sí, no la escuchamos. Pero si nos estás escuchando, ahí en el chat nos puedes decir alguna cosa. Déjame decir, las chicas que están acá, son tres, que se tienen que pasar a otra Sí, claro. Voy a hacer, ¿sabes qué? Voy a hacer que se están metiendo más. Ya. Sí, tal vez somos muchos. Sí, es que si a ustedes ya son como ocho o nueve, entonces están, ya cerré mejor la sesión acá porque está haciendo un lío. A ver si me entienden. A ver. ¿A ti te llegó te algún correo? Oye, este... Perdóname. Es que ya estoy viendo. Reina, ¿te llegó a ti algún correo? Eh, ¿Cuándo? Hoy, en tu, en tu Gmail, que es una invitación para esta sesión. Ah... Uh, no, creo que no. Entonces, ¿cómo fue no, que no, diste hecho, con esta sesión? Porque como ya habíamos quedado, que era hoy a las 6 de la tarde. Ah, okay. uh -huh. Entonces... Pues dije... ¿Te metiste me a Hangout? ¿Perdón? ¿Te metiste a Hangout y ya o okay? qué? Sí, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, todo empezó porque pues usted nos mandó la el correo avisándonos que iba a haber dos sesiones. Sí. Si escogiéramos la de las 11 o la de las 6. Entonces, pues ya fue cuando le mandé mi correo, usted ya me añadió y pues ya me conecté hoy a las 6 y ya. Bueno, antes de las 6 y ya. Perfecto, muy bien. Pues déjame, a ver si estas chicas dan con esa sesión, porque como tenía abierta las dos, hoy se fueron a meter todas a la otra sesión, ¿me entiendes? Ups. Entonces es un error. Este, a, ver, a ver si logran este abrir otra sesión y a ver si la ven, porque a lo mejor ya, ya pensaron que se desconectó. A ver si checan en su correo. Sí, ojalá que sí puedan. Ajá. Bueno, dale. En la mañana también fue parecido, ¿eh? No sé si estuviste toda en la mañana, pero en la mañana también había mucha gente no. que les costó, les costó trabajo entrar. Es un problema con el con el Hangout, es el que la gente dé con los con los eventos, ¿no? Sí. De hecho, a mí la verdad en PC no me pude conectar. Ahora Ajá. estoy así con... Ah, es que el... debes, las PCs deben de tener un una complemento, ¿ves? ¿eh? Ajá, no, de hecho ya lo tiene instalado y todo, ¿Ah, pero ¿sí? no pude, de ajá. plano no pude. No sé si sea por porque son muchos o no sé, pero no pude. No, puede, no, no puede, en la pero. mañana tenemos 34 alumnos, entonces el, el tema no es ah. de ancho de banda, ni nada, dañada por el estilo, sino de saber cómo entrar, ¿ves? Entonces, ese es el lío. Y estoy viendo. Es aquí que sabe qué? Eh, ajá, en en dispositivo móvil es más fácil sí. porque aparece ya el iconito así, toca aquí para para entrar a la videollamada, mira uh -huh. es más fácil sí. hay que estarle como sí. que buscando mucho sí, sí, sí pues aquí esperamos, fíjate que sí fue un error haber abierto la otra sesión acá porque se multiplicaron los panes ups a ver, a ver qué, qué hacemos ahorita da chance sí, claro, no se preocupe, yo espero aquí Exacto. Ah, mira, por ejemplo, aquí ya parece que ahora sí, ya se pasó para acá. Rosalba ya se logró pasar para acá. Y también Jessica, ahora sí nos oyes. Aquí nos está, mira, ahí está Jessica y ahí está Rosalba. ¿Tú las puedes ver, no? Ahí estás tú, el, ahora en la, en la sesión. Soy se muy mal, ¿quién sabe quién está hablando? No sé si es Jessica creo que fue Jessica, ¿no? Jessica, es tu micrófono, Jessy, este, seguramente se, se oye se oye medio mal, pero bueno, la importante es que si nos estás oyendo y nos ves, nomás más nos que sí con la cabeza para saber que me estás oyendo. Sí. Perfecto, ya estás, no, ya no te muevas ahí. Rosalba, pues, no, ¿nos oyes ahí? Ya. Rosalba. Pues, vale. Este, esperen un poquito más porque el, estaba, estaban abiertas dos sesiones Y se metieron casi todos en la otra sesión Ya la cerré a ver quiénes alcanzan a pasar para acá A la que ya reconozco es a Rosalba, que la tenía yo en la otra sesión Ya se pasó para acá Esta sesión la estamos grabando y está pasando por YouTube en vivo eh, La idea de grabarla es que después los compañeros que no pudieron ingresar la puedan ver con calma, va en la página del, del, del grupo que hicimos del, del círculo dentro de Google Plus, eh, los compañeros que no hayan podido entrar pueden ver después la sesión con calma. Eh, la idea obviamente pues, es darles a ustedes elementos para que puedan aprovechar las herramientas que hay en la plataforma, para aquellos que las están necesitando ahorita y no saben cómo usarlas o las usan mal, etcétera, ¿no? Esa es la intención de esta sesión. Eh, vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche. Por acá me está bombardeando con preguntas en otra computadora. Están entrando por acá y me están bombardeando en, un, en el chat, en otra sesión, en otra sesión, pues. A ver si logran conectar a estas chicas, pero si estamos hablando ya de, de un grupo importante, de personas que están perdidísimas, Vamos a ver si las logramos conectar también. No sé si Rosalba nos escucha, si tiene micrófono o si no, a través de la sesión de chat, que nos diga este si, si nos está escuchando para saber si podemos comenzar ok uh -huh. <clears> okay. <throat> Así voy a dejar nada más activa esta sesión. Miren, eh, lo que voy a hacer ahorita es utilizar la herramienta que está aquí a la izquierda que dice Hangout Toolbox. No sé si la alcanzan a ver. Esa herramienta me permite personalizar la sesión. Miren, aquí, por ejemplo, voy a poner unos créditos a, abajo de, de, mi, de, mi, de mi rostro para que eh, sepan con quién, quién es la persona que está hablando. ¿OK? Eso lo pueden hacer ustedes si gustan también. Lo único que tienen que hacer es abrir esta cosa que se llama Hangout Toolbox. Y aquí es donde se, se, se puede personalizar. Yo, por ejemplo, voy a poner mi nombre. Y ahora lo voy a encender. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahora aparece mi nombre abajo de, de, de, mi, de mi cara. Eso lo pueden hacer ustedes también. Para eso pueden utilizar, repito, el, el Hangout Toolbox que está del lado izquierdo de la pantalla de la uh, Hangout. ¿no? Ahí entró alguien más. ¿Cuál es alguna de las compañeras que andan por el sola. Hola. ¿Quién eres? Es Andrea. Andrea, ¿cómo estás? No sé si tienes micrófono, Si tienes micrófono, salúdanos y dinos de dónde estás. Igual, este, Jessica, aunque se te oye, me dio mal el, el, el micrófono. ¿no? Preséntate, preséntate. Es, bueno, ahorita... Yo ya tengo el micrófono, me parece. Muy bien, Andrea. Tenés, muy bien, Andrea. Tenés, ok. ¿Dónde estás, Andrea? Dónde estás, Andrea? ¿De, de, de, de, de, de. Yo estoy en el Distrito Federal, Federal en la Delegación Iztapalapa. ¿Sí? ¿Qué, carrera qué carrera estudias? Pedagogía a distancia. qué semestre vas, vas? En primero. Ah, ok, okay perfecto. Jessica, Jessica, a ver con tu micrófono. A ver, con tu a ver, a ver ¿sí ¿me escuchó? ¿Me Oye, perfecto. Gracias. Sí. Gracias. A ver, dime, de, de, ¿de qué carrera eres? ¿En qué semestre? Eh, en licenciatura de pedagogía a distancia, estoy a en tercer semestre. ¿En qué, qué lugar, ¿En lugar? lugar? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? En la delegación ah, del Álvaro Obregón. Obregón. Perfecto, vecina Perfecto, de, vecina de la ¿Y ¿En qué semestre de, estás? de qué carrera? carrera. Yo estoy en tercer semestre y este de, para el y soy de, las, de, las de la de Panda y y la TD KTP. No sé si alcance el explicante. Es estoy intentando conectarme este, por CD. TV. Ok, ok. Por um, favor, por uh, favor. Eh, Bájenos uh, rotocinas uh, o canas uh, audífonos porque se va a viciar, y ahora uh, no vamos a aguantar el equipo. Eso, gracias. Uh, gracias. Gracias. ¿Alguien por, ahí ¿Alguien por aquí tiene que... un Y se está viciando? Ok, muy bien. Bueno, este, hay todavía muchos compañeros perdidos por ahí en el espacio. A ver si van a entrar un poquito más tarde. Eh... Vamos a, a, a de hacer un más larga la sesión, para asegurarnos que todo el mundo pueda participar. Bueno, eh, lo que les voy a presentar ahora, lo que voy a hacer ahora es compartirles mi pantalla. La idea es que ustedes vean que compartiendo la pantalla, cuando tienen que colaborar, por ejemplo, en equipos, ustedes pueden eh, poner su eh, trabajo conjunto. Eh, pueden compartir los contenidos de lo que están desarrollando ¿Ok? Entonces el Hangout sirve también para eso mire. por ejemplo, te voy a compartir la pantalla Voy a poner una de mis pantallas Voy a poner esta que es la presentación Para poder yo platicarles mientras tanto De cuál es el enfoque que estamos utilizando ¿Sale? Ahí va Esto que voy a ver ahora es mi pantalla Ahí está ¿Sale? No sé si se vea muy bien Pero lo que tienen aquí Es una presentación que hice De lo que les quiero platicar el día de hoy Que tiene que ver con los wikis y la colaboración para el aprendizaje, ¿ok? El, el tema de las wikis no es un problema técnico, es un problema de tipo pedagógico, porque las wikis son sistemas de colaboración en línea, y desde el punto de vista técnico pues, son muy útiles, son muy interesantes, etcétera, ¿no? Pero a ustedes y a mí lo que nos interesa es cómo las wikis pueden servir para que uno aprenda más. Si uno está estudiando en carrera universitaria, la idea de que ustedes participen en las wikis no es que aprendan a usar wikis, sino algo más importante. Que aprendan ustedes a colaborar, a trabajar y en pocas palabras, a producir conocimiento nuevo de manera colaborativa. Que no existe esa palabra en español, pero bueno, eh, permítanme la licencia poética. hacemos la palabra colaboración, ¿no? Eh, o colaborativo. Bien, voy a, déjenme comenzar. El primer, el primer asunto aquí es el que tiene que ver con lo que es la, la, la colaboración, ¿no? Lo fundamental de la colaboración es que permite la interacción, o sea, permite que ustedes interactúen. Y cuando uno interactúa, aprende de los otros, pero también aprende con los otros. ¿Por qué? ¿Qué es la wiki? Pues la wiki es, en pocas palabras, un texto que se escribe entre muchas personas. Y entonces, las personas para poder participar, pues, tienen que leer, tienen que investigar, claro. tienen que tener algún conocimiento que compartir. Entonces, cuando nosotros abrimos instrumentos de colaboración, Ustedes al, al construir un, un solo documento entre todos, pues están de alguna manera poniendo el conocimiento que cada quien tiene. Hasta cuando se equivocan y uno dice alguna burrada, pues el otro compañero entra, la burra, borra la burrada, la corrige y el otro pues aprende del compañero. Y si alguien por error o por creerse muy inteligente va y borra algo que sí es pertinente y borra algo que sí es correcto, pues el maestro y los dos compañeros tienen la posibilidad de rehacer todo el trabajo. Entonces, es muy importante la wiki porque es un instrumento y una herramienta básicamente de colaboración, ¿no? El otro tema importante es que las wikis permiten la interacción no solo a través de la comunicación, sino también cuando se contrastan, se comparan las visiones que tiene uno con respecto a las visiones que tienen otras personas con respecto al mismo tema o al mismo conocimiento o respecto a la misma información que se está este, construyendo. Entonces, es bien importante la wiki porque permite, repito, que uno compare las visiones. Y es decir, en el caso de ustedes, por ejemplo, si están leyendo un mismo texto o están leyendo sobre un mismo autor o sobre una misma corriente, pues al comparar ustedes en la wiki sus visiones, eh, van a aprender uno que otro. La tercera cosa importante, y es la, la última que voy a mencionar, es que cuando se construye nuevo conocimiento, todos los que colaboran descubren nuevas habilidades para aprender cómo van a conocer. Es decir, no nomás se aprende y se tiene nuevo conocimiento, sino se aprende sobre cómo aprender y sobre cómo conocer en grupo. Entonces, es muy importante participar en una wiki y que ustedes las utilicen no solo como alumnos, sino también en el futuro como maestros o como sí. consultores, es porque de esa manera ustedes aprenden cómo aprender. Entonces, es bien importante que vean cómo se maneja, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se hace fácilmente la colaboración en una wiki. Eh, ahí les dejo mi correo electrónico y la página de Facebook de aquí del Soyer, de la facultad, por si alguna de ustedes después quiere entrar y con calma hacerme otras preguntas o poner alguna interacción conmigo, ¿no? Muy bien. pues sí, bueno, este. Eh, le voy a, a regresar ahora a la, a la pantalla para mostrarles otra otra cosa. Eh, voy a entrar eh, ya a la, a la, a la wiki eh, para que ustedes vean lo que los maestros vemos. Es muy probable que sepan. Adiós, por ahí tiene el volumen. Eh, es, es probable que algunos de ustedes no, no hayan participado todavía en una wiki, pero lo importante aquí es que al participar en, en, en estas wikis en el futuro, ustedes van a tener la posibilidad de, eh, eh, repito, de aprender con sus compañeros, ¿no? Entonces, miren, eso que les voy a mostrar ahora es la plataforma de pedagogía a distancia, ¿no? Y les voy a mostrar específicamente una, una página eh, que está dedicada a, a corrientes eh, de filosofía de la educación, ¿no? Tengo una lista de 34 personas que quieren entrar y que no saben cómo hacerlo. Entonces ya les puse ahí las instrucciones, espero que los compañeros las lean, porque si no, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Y ya estamos hablando de las seis y media de la tarde, entonces es bien importante eh, que lo hagan correctamente. Bueno, miren, eso que van a ver ahorita este, es la, la página eh, de, repito, de la, del wiki del curso de corrientes. Eh, corrientes se imparten el tercer semestre, entonces no sé si alguno de ustedes, creo a una de sus compañeras que está aquí en la videoconferencia, eh, este, está inscrita conmigo y está cursando la materia conmigo, pero eh, no sé si las otras compañeras como son de primero no han tenido todavía la oportunidad de trabajar con wikis, entonces bueno, voy a, voy a entrar al wiki y voy a compartir en la pantalla, ¿no? déjenme les muestro, eh, a ver si estoy, Déjenme compartir la pantalla. La pantalla que van a ver ahorita es la pantalla de la, de la plataforma que todos ustedes conocen bien, ¿no? Aquí está. Esa es la plataforma que todo el mundo conoce. Eso que están viendo ahorita es la actividad integradora, es la actividad que contiene la wiki. Entonces, bueno, me voy a, a desplazar ahora por la pantalla. Este, esta es la, la, la actividad. Se pide a los alumnos que establezcan a cuál de las corrientes que estamos viendo ahorita, que es el idealismo, y si no mal recuerdo el romanticismo, este, les eh, interesa investigar, entonces los compañeros entran a la, a, la, a la wiki y lo que ven, lo que yo les puse originalmente, no sé si alcanzan a ver porque está muy chiquito la, la pantalla, pero lo que los compañeros ven es esto, miren, ustedes ven... Dice, actividad integradora, aquí dice, actividad integradora, lo dice, entendemos polidealismo. Solamente esta frase que está aquí, la, la voy a acercar yeah. a este. ustedes la pueden ver, esta que está aquí, esta frase es la única que, que yo les puse a sus compañeros al principio del principi semestre. Si ustedes observan ahorita, ya tenemos aquí una, dos, tres, cuatro, cinco párrafos que han ido agregando sus compañeros. La parte más interesante de la wiki Obviamente, pues es el texto, pero para los que nos dedicamos al tema de, de la educación, un tema muy importante, un, eh, un asunto muy importante, es abrir esta pestaña de aquí que dice historia. Cuando yo abro esa pestaña que dice historia, miren ustedes qué interesante, aquí se ve todas las personas que han colaborado, ¿ya vieron? Ahora, la parte más interesante todavía de todo esto es que si ustedes observan aquí, yo puedo ver las diferencias entre lo que yo publiqué primero, aquí estoy yo, ¿no? en esta parte de aquí, y luego, si se dan cuenta, una de sus compañeras agregó el 27 de agosto algo más, luego más tarde eh, entré yo a completar alguna información, luego entró otra compañera, y así nos podemos ir, o sea, podemos ver todas las, las colaboraciones. Voy a entrar, por ejemplo, a ver qué fue lo que hizo esta compañera una vez que yo publiqué uno de los fragmentos. Si ustedes ven, aquí se ve en color rojo todo lo que la compañera agregó, y en verde lo que había originalmente. Entonces, cuando yo comparo ambas versiones, puedo saber exactamente qué fue lo que la compañera agregó. Por lo que alcanzo a percibir, la diferencia más importante es que la compañera incluyó aquí un par de referencias, dos páginas de, de Internet, que hablan sobre, sobre el tema, en este caso sobre el idealismo alemán. Esa es la parte esencial del trabajo con la wiki. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si quiero participar en una wiki? Bueno, lo que yo tengo que hacer es que aquí hay una pestaña que dice edición, muy parecido a lo que se hace en la Wikipedia, en donde las personas comparten información eh, y de alguna manera se ven obligados a hacerlo de una manera responsable, porque no puede uno publicar cualquier tontería, de hecho si uno publica cualquier tontería, hay otras personas que moderan el, el los, los, la Wikipedia y que al detectar que hay eh, párrafos que no, que no vienen al caso, o vandalización, hay personas que entran a las páginas de la Wikipedia y las vandalizan escribiendo barbaridades o consignas políticas o lo que sea, llega un, un moderador y lo que hace es actualizar y quitar esa esa intervención inadecuada. ¿no? He abierto ahorita la ventana de edición y no sé, este, los que por ahí puedan hablar y tengan un micrófono, me dicen si se ve o no se ve, voy a hacer más, lo más grande que pueda, no sé si se ve más grande o no, pero sí, si es. se ve, me dicen, por favor, sí. ¿se ve más grande? Sí. Sí se ve más grande, ok, fíjense, este es el editor de la, de, de, del wiki, vean ustedes, me parece mucho al resto de la plataforma cuando uno escribe un texto, ¿ya vieron? Aquí está el texto, yo escribí nada más, entendemos por idealismo, y sus compañeros han ido agregando todos estos fragmentos, estas frases que se ven aquí, inclusive algunos de sus compañeros, por ejemplo, le puso una liga, a la palabra idealismo, que manda a un diccionario, que es una Wikipedia también, eso es interesante. Y luego alguien más puso aquí, donde dice Revolución Francesa, una liga también, a otro sitio que habla sobre la Revolución Francesa. Es muy parecido al, al, a lo que es la Wikipedia. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando ustedes agregan este tipo de ligas, están escribiendo de una manera muy distinta cuando escriben un ensayo. Porque en el ensayo ustedes quieren un solo texto al que no le pueden hacer nada más que leerlo de arriba, a abajo y de izquierda a derecha. En cambio aquí, si ustedes observan, además de, de introducir en propias palabras una explicación de algunas ideas, los compañeros están construyendo también una serie de vínculos hacia otros contenidos. Uno de los temas que en la mañana platicábamos con sus compañeros y compañeras era que les causaba mucha inquietud el tema... De la de una, permítame no sé si alguno de ustedes o yo tengamos una llamada ahí en el en el en el, eh, en el Google Hangouts y se filtra el, el sonido, una disculpa en todo caso observen ustedes que al colocar estas ligas estas estos vínculos con otras páginas <coughs> perdón eh, los compañeros están escribiendo de una manera no solo horizontal, sino también, si me lo permiten, de una manera transversal, porque las personas pueden, al, al estar leyendo este trabajo de, de, de ustedes o de sus compañeros, ir hacia otras páginas. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a colaborar en la Wikipedia. Repito, no nada más porque cumplen una actividad académica sino porque cuando ustedes aprenden este tipo de gramática, en el que no se escribe solamente, repito, de arriba abajo y de izquierda a derecha, sino que también se escribe con hipervínculos, se aprende una de las habilidades más importantes, en mi muy humilde opinión, de nuestro tiempo. Es decir, una escritura rizomática que va en muchos sentidos, no solamente de arriba abajo y de izquierda a derecha, sino también que puede profundizar en algunos conocimientos. Eh, en la mañana les decía yo a sus, a sus eh, compañeras y compañeros, eh, hay muchas dudas respecto al valor que puede tener, por ejemplo, estructuras como la Wikipedia. Eh, les comentaba yo que en un, en un estudio que hizo recientemente el, la revista Humboldt, eh, apareció un artículo eh, según el cual, al comparar el número de errores por cada 10.000 entradas que contiene la, la enciclopedia británica, que es una enciclopedia que tiene más de 100 años de existencia, que además eh, es desarrollada por profesionales a lo largo de muchos, muchos eh, decenas de años de, de, de investigación y con costos altísimos, eh, compararon cuántos errores había en la enciclopedia británica por cada 10.000 eh, entradas, ¿no? Y eh, lo compararon contra la Wikipedia, que es una enciclopedia eh, construida de manera colectiva por todos los que quieren participar y es moderada por un grupo de personas voluntarias y especialistas, ¿no? Lo sorprendente fue que mientras que en la enciclopedia británica hay aproximadamente 3.6 errores por cada 10.000 entradas, la Wikipedia tiene exactamente, y es solamente unos cuantos décimos de diferencia, casi los mismos errores por cada 10.000 entradas. ¿Qué nos dice esto? Cuando se construye el conocimiento de manera colectiva y las personas eh, están eh, participando en un esfuerzo común, colectivo, lo que ocurre muchas veces es que las personas eh, eh, hacen un esfuerzo por moderar aquella información que juzgan es incorrecta. Y este trabajo colectivo eh, ayuda a que el producto final sea de muy buena calidad. El, el asunto aquí entonces es que aprender a, a construir conocimiento de, de manera eh, colectiva es eh, de alguna manera una mega habilidad profesional que ustedes deben de adquirir que ustedes deben practicar y aunque hay muchas críticas de los alumnos y de los profesores que vienen de una tradición eh, anterior en, en, en educación universitaria para que el, el, el trabajo académico se reduzca exclusivamente a la redacción de ensayos, que es muy importante por cierto pero que no es la única manera de, de sintetizar conocimiento nuevo eh, porque juzgan que hay muchísima información que tienen que consultar y leer antes de poder participar en un esfuerzo como el de, un, de una wiki o de un wiki. Entonces, eh, es para mí muy importante que ustedes valoren y evalúen en el tiempo y en las actividades que el plan de estudio de su carrera tiene, que evalúen muy bien el valor y la trascendencia que tienen las wikis. No solo, repito, para que puedan aprobar las materias de la carrera, sino fundamentalmente porque al hacerlo, ustedes también se están preparando para que cuando se dedican al trabajo profesional como pedagogas, puedan utilizarlo ya sea en la formación de docentes, en la formación de nuevos este, especialistas, al asesorar estudiantes, eh, tanto en niveles universitarios como inclusive en el caso de su servidor, de, también al asesorar a, a niños de escuelas, eh, eh, de nivel primario secundario, etcétera, ¿no? entonces, eh, me parece que esto es bien importante no es este, mi intención eh, hacer un curso intensivo el, el, tengo aquí a la mano la, la wiki y se las puedo este, explicar las veces que ustedes lo necesiten pero sí me interesaría mucho en este momento hacer una pausa y revisar con ustedes si hay alguna duda, algún comentario antes de, de seguir, entonces no sé quién quiera este, hablar, aquí, aquí yo le doy la, la palabra al que, al que me la pida lo pongo en pantalla, no sé si Andrea tengo... o Jessica bueno yo tengo una duda maestra quién Reina dime tu nombre Reina Reina adelante, Reina adelante, Reina para poder poner una palabra que, que una línea que compañeros ustedes no hubiéramos este, explicado cómo podemos hacer? ¿Y sabes qué pasó, sabes Reina? Qué pasó Reina? Sí. sí. sí. De más sí. sí. sí. no, final, pasó? hablar tan No, yo tampoco escucho. No, ¿No? ¿No? No, escuché muy bien lo que me dijo. Ah, te decía que si nos puedes ver... la parte final. Ah, claro. Ah, claro. Este, bueno, usted nos comentó que un compañero puso este, en la wiki la, wiki, la palabra era idealismo, era idealismo, pero a la, la vez, vez era, era pero a la a la vez una liga de la ley. Sí. Era una ajá, ajá. sí. sí. Era una ¿Cómo fue? esa eso? eso. Ah, mira. ah, mira, voy a hacer un ¿Sí? presento para la pregunta Ok, miren, ok. Miren, vamos a entrar a la... Vamos a a entrar. la... No, se escucha. no se escucha. Voy a entrar ahora a la wiki. Voy a entrar a la wiki. Ok. Ok. Ahí está. Ahí está. Tantito porque, si al, el el porque el... si al menos. este hace mucho ruido, sí, con, su... Hace mucho ruido con su, porque porque su... hace ruido con su... es que atrae, las, la, que atrae la, la, la, la página la principal, la y la que principal, principal y lo que se, que se ve, no se ve, no el... el... se el... de repente ¿okay? Hagan un favor. un favor, Esa es la página de la wiki Y no sé si alcanzan a ver, ¿Lo, ves? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? A ver, a ver, sí. a ver. Sí. ¿Ahí, se ve? ¿Ahí ¿Sí? se ve? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí, bueno está, ahí. ¿no? ahí está, Cuando paso la, la manita sobre la... Cuando paso sobre sobre sobre la manita sobre la... sobre la... Una manita significa que se manita... ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ok, bueno. Entonces, fíjate entonces voy a... Alemania. ¿Se ve? ¿Se ve? sí, sí. Okay. ok. Ahora fíjate aquí, ahora fíjate editor. que ahora cadenita, esa cadenita. Si yo presiono, pues si yo no presiono la presiono la que la la está, que está ahí, aparece, aparece otra ventana. Y me está pidiendo que escriba, que escriba la, dirección la dirección a la que a la quiero. Que quiero que mande al lector cuando pone el puntero sobre esa palabra puede ser una palabra puede ser una frase, puede ser una puede ser que se quiero que esté en el texto que estoy estudiando en texto? correcto okay. entonces yo aquí puedo poner una dirección por ejemplo ww punto punto ¿Dónde lo está escribiendo? Porque yo no lo alcanzo a percibir. A ver. Este, yo no alcanzo a ver tampoco. Se ve. ¿Se ve ahí? No, no se ve. O sea, la pantalla se quedó congelada, o no Plata. sé si en Alemania. Ah, ok. No, es, okay. Probable, es probable que, que por el ancho de banda que tenemos este, te ah. esté llegando con mucho delay, o sea, con mucho retraso de imagen. Pero si quieres me no voy si más quieres, no para despacio para que, lo vean. Para que lo vean. ¿Eh? Déjame refrescar Déjame la plazo. pantalla. Sí. Ok, ok. Ay, a sí se está en la vaina. Déjame quitarle el juego. A ver, ahí estoy yo. Otra vez ahí voy con la pantalla. Ok. ¿No, a Pedro se va a Sí. Ahí. Ahí está otra vez la pantalla, ¿no? se ve el limón. Ajá, casi. Ok, bueno. Ahí, ahí. Exacto. Exacto, ahí me quedo. Ahí Ahora me quedo. fíjense. Acá se está arriba clases, clases, del, editor, del editor. Aparece una cadena. Aparece uh -huh. ¿Eh? una uh cadena. -huh. ¿Eh? Bueno, bueno. Fíjense. Fíjense. Si yo presiono, si yo presiono la, la cadena, ¿cómo ¿sí se contesta? A la Messi se aparece. Creo que no, ¿verdad? No, fue mi compañera. No, pero no se, se ve no, se ve ninguna, no se ve la ventana que no, se ve la ventana, la, la ventana mira, que la ventana que no. aparece usted. No. No. Bueno, no, que es, es un, un espacio blanco para que uno escriba en, este en este caso es una dirección de, de la página a la que quiero mandar usuario. al usuario por ejemplo www.com Wikipedia.org. Wikipedia. Okay y le doy ok Va a aparecer, va a aparecer es, de la misma manera, manera, manera que, palabra que yale, la palabra yale, yale. va a aparecer azul. Ajá. Y es, es esta esta, esta. esta, esta. Sí. ¿verdad? O ¿verdad? Este, este este Perdón, perdón Miguel Ángel, a, a mí no me aparece ¿en nada, nada. ¿En dónde estás pues? Después, ahí tengo la imagen ¿tengo de imagen de de Andrea. Ajá. ajá, ajá. Okay. Tienes que, tienes que, refrescar, que refrescar, refrescar ahí la, ahí la, de la, de la pantalla. pantalla. No sé si los demás están viendo sí. la, mi pantalla de la pantalla, sí. ¿no? o ¿Están viendo a Andrea? No. Si ¿Sí no. veo, no. no. ¿Sí veo mi pantalla. Si ¿Sí veo mi pantalla. No. No. Okay, okay. Oh, bueno. Entonces, nada Entonces, más es la capa en la, en la, la que viste refrescar okay. la pantalla, okay. Okay. ¿no? no. le mami. Entonces, Entonces ¿alguno, de ustedes, ¿alguno de ustedes tiene wiki, wiki alguna actividad en un, a wiki, wiki en, en sus materias ¿no? Sí, sí. Me, me. ¿Quién? ¿Quién? Yo, Irene. Yo, Irene. ¿Sí? Ah, mira, Irene. ¿Sí? ¿Puedes entrar ahorita a la página de, de, tu, de tu curso a la, la, al, al, wiki, al, al wiki? Ajá. ¿Y así puedes Ajá, entrar al editor, y ver si alcanzas a ver cómo se puede agregar una liga? ¿Me avisas si puedes entrar puedes entrar, Irene. Porque, así, pues nos porque puedes, así nos puedes, puedes compartir pantalla, en lo que vayas conmigo. Aunque vayas, ¿no? ¿no? okay, después, okay, después lo dejabas. ¿no? Ah, ok, después no, lo dejabas. Ok, después lo dejabas. Muy bien, muy bien. Mientras, mientras, mientras si viene mientras llega llega ahí, y llega ahí, ya somos, ya somos un montón de gente, de gente aquí. Sí, Ojalá, Ojalá que, que, los, que llegaron, los que lleguen más, más tarde nos puedan decir eh, quiénes son y dónde están los compañeros compañeros por favor. Ya sabemos ya que sabemos Andrea, que está Irene, está, Irene, está Irene. Jessica. Jessica. No sé si nos oye, no si nos oye, yo que no la he oído para, no lo he para, he nada. para nada. Está Mirella. Está Reina, Reina Ramos, Ramos. Está Rosalba Rojas. Eh, dos veces. <risa> Irene Chávez. Yo tuve eh, en una materia... Ajá. este esto de la wiki pero yo no sabía cómo manejarla pero sí este sí realicé eso de editar y agregar más texto pero yo agregué mi opinión más sí. no continué con lo que ya estaba pero sí exacto, tuve exacto. una al inicio del, del semestre exacto exacto bueno lo bueno, importante es que de es esta, esta conversación espero que tú puedas sacar, claro, claro, es muy importante, de, dependiendo, claro, de lo, de lo que el maestro, el maestro te claro, claro, que, que ustedes aporten, aporten lo, que lo que han, han entendido de sus de su fases. De su de su no se trata, de, trata de, de plantear una opinión, mi de, mi de, de, de poner por ejemplo las supuestas, descubriendo, construyendo, viendo, viendo. Es eso. Entonces, estas actividades están claramente establecidas que ustedes tienen que hacerlo. Otras manifestaciones. Señales que están esperando, ¿no? pero la idea es que tú es que puedas de, puedas alguna, de manera alguna manera aportar, aportar a, partir a partir de la información y a partir de los conocimientos. Conocimiento. ¿Mm -hmm? Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguien más, bueno, más? Yo profesor. Profeso. Adelante, adelante. Eh, a mí, el, a la hora de meterme a editar no me parece la barra de herramientas. Ajá que aparece en su página de Google entonces siempre mis textos son no puedo poner negrillas o resaltar algo de cambiar el tamaño de letra por qué mira voy a hacer voy a hacer una pregunta una pregunta estás utilizando navegador Chrome sí, sí es, es, un, poco de es magia. un poco de magia, la razón es, la razón es que es eh, hemos descubierto que en la plataforma eh, uh -huh. funciona muy mal con con Chrome entonces okay. una manera va a explicar el o en el en el wiki como en otro tipo de de actividades de, de, de, de tus cursos, uh, es, que es que te cambies a otro mejor, navegador. Puede navegador, puede ser navegador, puede ser, ser Firefox, okay. puede ser safari, depende okay. también de la de computadora, a de qué de que modelo que tengas, que tenga. no te va a servir, no te va la a servir, no te Okay, entonces, okay, entonces Bajo un navegador, Ma navegador de, de ¿Sí? por lo pronto no utilices okay. Chrome para hacer tus actividades en la plataforma. OK, perfecto. Okay, no no. Me, no, me, no, Okay, bueno, okay. se vale también hacer ¿Para comentarios, hacer no solamente comentario, preguntas, preguntas, algún en comentario, en la mañana, por ejemplo, en comentario? Comentario. En la mañana, por ejemplo, ejemplo, una compañera que compañeros, a compañeros, de compañeros por ejemplo, yo estoy abierto comentarios también si tienen alguna este, se cosa que aportar, pueden hacer, Es una este este ya solamente solamente incluido la gran ventaja, la gran ventaja, ventaja de estar contar con Stan Gaugus que hoy estamos aquí, estamos en de clase clase de pude de de, de hablar pude de hablar con mucho gusto Me le doy la, gusto, palabra, la palabra de la palabra de la pantalla principal principal acuérdense que se puede ir grabando que va a aparecer, aparecer, va a aparecer en revisar, de la página de YouTube, que pueden ustedes revisar después de la sesión para que puedan eh uh todo -huh. pueda, uh -huh. lo que todo hemos tenido hoy, claro que es el duda aquí, que hay una duda aquí, que hay que claro, que hay que tener respuestas calma, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando yo consulto la página de la biblioteca de la UNA para poder este, ver libros y de ahí sacar información, solamente me aparece el. ¿Se llama folio? El Ajá. número de que tiene el libro para buscarlo en la biblioteca. Ajá. Pero Ajá. yo quiero la información, el contenido. Ajá. Ajá. ¿Cómo puedo? Tú tienes. Puedo, o sea, consultar el libro Ajá. en línea. Perdón, te interrumpí. Tú tienes. <risa> La clave, acceso, ¿La clave de acceso de la biblioteca? Sí, tengo mi cuenta. Ok. Con, okay. con tu con tu clave, clave de acceso de a de la de de biblioteca, bibliotecas, busca, busca en la sección que habla de, de textos y de de artículos y se te llama texto Porque lo que porque está haciendo es que está está está haciendo nada más el catálogo. Es claro, el catálogo nada más que está en la da del número para que tú lo puedas venir a consultar físicamente. Pero hay algunos libros y artículos que están dejados en la biblioteca la biblioteca en, en línea puedes no pues no son muchos, no son muchos. muchos en realidad son bastante son pocos, bastante pero eso te permitiría eso que, que muchos te de las cosas que, que te te muchas muchas de las, las, las, las, las puedas revisar, revisar de, eh, en línea, en línea Nosotros de hecho tenemos toda la bibliografía de la carrera en línea cuestiones de protección de derechos de autor no se las podemos dar, muchas de de las personas que han subido los textos de las personas que es un delito, un, delito. personas que, no, lo hacen, que lo hacen de buena voluntad de buena falta buena, buena, buena, pero buena, cometiendo no, una falta no, no. Nada, de eh, personas que tuvieron esos libros que tuvieron de no derecho de derechos, derechos los derechos comprar los derechos lo reproducimos entre comillas electrónicamente estamos jugando del derecho a los del trabajo y del trabajo no sé si pero mi pero bueno, importante es que la UNAM no tiene algunas colecciones de texto completo y las puedes consultar con tu clave de acceso remoto a la Dirección General de Bibliotecas. Voy a dar un ejemplo. Technology Review, que es una revista muy importante para entender las tecnologías de la información, eh, tiene publicado, eh, tiene la una, la colección completa en línea. Entonces, tú la puedes leer ahí. Eh, así como Technology Review, pues hay otras revistas y textos que puedes ver a, a, a este, electrónica. No sé si hay alguna otra pregunta. Este, Miguel Ángel, ¿me escuchas? Sí. Ok, soy nomás Irene. No más dime quién eres para adivinar, no, porque so, si no más veo a los cuadritos pequeñitos. ¿Quién? Ok, soy Irene Miguel. Ah, ok, adelante. Este, no y ya, si alguna este, otra ya, Yo estoy en la, en la wiki de la plataforma. Este, y Y la, bueno, la pregunta a mí me suena. En, eh, eh, en pedagogía nos dejaron una actividad que teníamos que subir un mapa conceptual y, um, y irlo irlo perfeccionando pues, a manera de que, que entre todo el grupo lo hiciésemos este pues bien no que quedara ya, que ya terminado Ajá. pero eh, en todos los mapas conceptuales eh, aparecían puros símbolos y símbolos y símbolos raros ningún concepto ninguna nada y yo no entendía es muy es muy Irene Irene este por Andrea por ahí te silenció espérame tantito Andrea sin querer presionaste el, el, el microfonito ¿El de, de, de, de, de, de la señalita de por favor sí ya gracias, gracias. a ver Irene, a ver, Irene algo, hablo. ¿no? no ya sigue silenciado también está Luz, por error, ha silenciado Andrea. Tengan mucho cuidado de no presionar el micrófono por error porque todos lo silencian y me pueden silenciar también, a Nito, ya no podríamos... A Nito, ya no podríamos no presionar eh, eh, por no error el, el micrófono. Eh, eh. A ver, si alguien me, me devuelve el audio, por favor, direne, porque no le escucho. A ver, si me, me devuelve el audio, por favor, direne, porque no le escucho. Gracias. Gracias. A ver, Irene, otra vez, por favor. A ver, Irene, otra vez, por favor. No tenemos silenciada alguien sí, que la, tenemos silenciada alguien que la silenciada. Esto pasa mucho, ¿eh? Que por Esto algún pasa mucho. Eh, un que botón, algún... botón al pasar el puntero sobre alguna imagen. Y, y me lo está quitando el audio de Irene. Entonces no le escucho. Y estaba diciendo algo que era muy importante para todos. A ver, ve Irene, si tú no misma... Está arriba a la derecha. No, esa sí vuelve a represionar, por favor. Está en la derecha. Esa sí vuelve a ver, por favor. ¿Ahí me escucha, maestro? Ahí, ¿quién está hablando? ¿Ahí ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? A ver, por ahí, ¿quién está hablando, por favor? A ver, por ahí, ¿quién está hablando? Profe, profe. Ahí se escucha un poquito. ¿Alguien escucha Sí, ¿quién es? Nuestro? Sí, ¿quién es? Hola, hola. Sí. Ah, ah, ah, ah. Bueno, le voy a preguntar a la persona, me vamos para para a Irene, porque, porque se nos acaba Ya tiempo, estamos ya acercándonos, acercándonos a las no seis, no se va a quedar Ojalá se va a Irene, Si no Irene, aquí sí, va a tener chat, sí, a él, ver vemos la, la mañana de de todas de que todas, todas, todas, todas pan bueno, ahí lo ahí lo ahí tenemos, ahí pendiendo. lo tenemos pendiente. Este ya me escuchas? ya me escuchas? ¿Quién escuchan ¿Quién es? Irene, Irene, Irene, a ver quién le a ver quién le vas. Ok, yo tuve una actividad en pedagogía. pedagogía, tenía que subir eh, un mapa conceptual, en todo el grupo lo teníamos sí, por repensar, pero a la hora de que consultábamos aparecían, aparecían símbolos, símbolos que no se entendía nada, yo tuve que subir mi actividad como texto, no como mapa conceptual. Ok, ese es un, ese es un tema interesante. Mira, eh, generalmente no hay una, un solo estándar para que ustedes publiquen, eh, sus mapas conceptuales. Ese es un error, porque si nosotros pusiéramos, por ejemplo, como estándar que todos se subieran en JPG no tendríamos problema. Pero muchos de tus compañeros lo suben en otros formatos y obviamente el, el, el tema que estamos enfrentando es que cuando tú abres un archivo electrónico con un programa que no corresponde, lo único que ves son unos eh, garabatos ahí, ¿no? unos símbolos raros. Así es, eso así no es, eso es lo que importante. me pasó. Exacto, lo que, tenemos, lo que debemos hacer todos, es que los maestros y los asesores, cuando diseñamos las actividades, es pedirles a los alumnos que hagan el, el mapa conceptual con un programa que sea, pero que cuando lo suban o cuando lo peguen en algún este, documento de, de, de, de entrega, sea el mismo documento para todos, no sé, por ejemplo, que todos lo entreguen en Word o que todos lo entreguen en PowerPoint o que todos lo entreguen en JPG, pero como Ajá. no se establece un estándar y nomás se pide que suban el mapa conceptual, muchos Ajá. alumnos no lo hacen correctamente. Cuando yo puse los mapas conceptuales, por ejemplo, en el curso de filosofía de corrientes 1, lo que Ajá. hice fue pedirles que lo hicieran con el programa que quisieran de mapas conceptuales, pero que lo pegaran en un en un este, documento de Word, ¿entiendes? Ah, ok. Eh, de esa manera pues cualquiera lo puede ver porque abres con Word el documento y como está pegada la imagen pues ahí lo pueden analizar entonces lo que a lo mejor podrán ah. hacer ustedes es hablar con los asesores y lo y sabes que mira lo vamos a hacer con el programa que sea pero vamos a entregarlo todos en Word si no no lo podemos ver ah, okay. si se trata sobre eso, de trabajar de manera col colaborativa en, en cooperación es un, es un lío porque no, no pueden ustedes tener acceso a la información, ¿verdad? Sí, porque fue, yo, yo sentí que eso fue lo que pasó y, y como que al final la, la, la maestra como que se desesperó de que yo creo que ella pensaba que hubiese más participación, pero pues verdaderamente no, podría haber, no podía haber participación porque no entendías los conceptos. Entonces, pues ahí nos sacamos tu grosso ocho y siete todos Y qué mal pues este, sí. Si después me mandas un correo pues, privado en, en amapa.unam.mx para sí. que yo pueda ver eh, de qué materia fue, con qué profesor, y yo aprovecho entonces para asesorar a la maestra y explicarle cómo puede trabajar esto, ¿no? Ah, muy bien, sí, eso me, me parece bien porque... Todos sí, porque también ustedes mejorarían en, también en, en, en la manera en la que es evaluado su trabajo académico, ¿no? Ah, exactamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, ¿Alguien más, compañeros? Porque ya estamos sobre las 6 de la tarde, quedan 3 minutitos y no me gusta eh, eh, ir más allá del tiempo que acordamos porque ustedes tienen cosas que hacer y yo también tengo que terminar aquí con mi trabajo de todos los días. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Algo que yo les quiero decir a todos, ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no es que tal vez convendría que los maestros aprendieran a manejar esta herramienta, porque podrían tener sesiones eh, más, eh, ¿cómo decirlo?, pues más cara a cara, y la maestra podría inclusive hasta compartirles la pantalla, compartirles archivos, eh, recomendarles videos de YouTube, etcétera, todo lo que tiene como herramientas el Google Hangouts. Es un poquito difícil entrar, pero ya que uno entró a la sesión, es relativamente sencillo el poder este, eh, participar, porque además el que inicia la, la llamada puede eh, invitar a las otras personas y entonces pueden mantener un, un control bastante bueno de la, de la participación, ¿no? Eh, como he dicho yo ahora, que les he dado a ustedes la imagen principal al que está hablando, para que de esa manera ustedes puedan sentirse como que estamos realmente hablando con otra persona y no esa sensación fría que a veces se tiene cuando uno participa del chat, ¿no? Sí, estoy sí. de acuerdo. Muy bien, bueno, pues si les parece buena idea, ¿La idea? lo hago ¿Lo hago con una sesión, la sesión, la sesión la de Para los profesores digo cómo se de debe de, de El de... Google Hangouts para que se pongan de acuerdo Con de... ustedes, entonces como lo que, que, que habíamos de... ahora con Irene O con lo que comentaba hace un, un rato Andrea, un rato, Andrea ¿no? Bueno, sí, no sé pues, si hay más Pero ya va el tiempo A preguntas, comentarios O sea, si no si venga Eh, ¿quién es? Para darte la palabra si Para si darte la palabra ¿Alguien tiene su micrófono? Todo lo que da y nos está metiendo la sirena de la policía por ahí. Quien tenga por ahí? La sirena va tantito. Ok, a ver, ¿quién, iba, ¿quién estaba hablando que se oye un poquito mal? Reina. Ok, Reina, va. Este, ¿Cómo vamos a poder encontrar posteriormente este video en YouTube? Ah, ok. Por Mira, si queremos la, retomar lo ¿no? que vimos. Para que lo vean, el, el usuario que tienen que buscar en YouTube es MAPérez. Ajá. 3, 2, 4. Ajá. Entonces entras a YouTube y, y buscas MAPérez 324. De todas maneras, eh, por si te interesa, por si te parece... Bien, eh, lo voy a poner en el, en el Facebook de aquí de la, la dirección para que así para puedas, que puedas así localizarlo fácilmente. De hecho, hecho aparecen la aparece la las dos de la mañana. pueden ver las, dos, ver las dos, dos hora hora hora hora hora, cada hora una. Y de esa manera, ustedes pueden revisar lo que dijimos para cuando lo como una fuente de confianza, ¿no? Muy bien además algo que es importante dejar un precedente para eh, todos sus compañeros, ¿Todo sus compañeros que, a los... que en el futuro ¿tú necesiten tú saber alguna cosa sobre la wiki pueden ver este es video y si les sirvo lo si pueden aprovechar, aprovechar. Pues, pues, yo les quiero agradecer les quiero a todos que hayan asistido me siento ahora así que bendito de las mujeres porque entro no es ni uno solo de sus compañeros, compañeros ni de igualdad de, de, de, de, de, de, de las otra de las compañeras de, de pedagogía, ¿De pedagogía? Por, su, por, por su atención, por su esfuerzo porque no la competencia en se quedaron fuera con los mexicanos sencillamente porque hay no se no entonces eso habla de que ustedes tienen la competencia técnica que sus compañeros no pudieron tener entonces pues muchas gracias muchas gracias a todos este, este, Voy a finalizar, voy a finalizar la, la emisión, la. Edición, es decir, voy a dejar de grabar, dejar de grabar para YouTube, para pero de de YouTube. dejo abierta la sesión por si quieren que, de que de ustedes vayan a platicar un ratito más, no pasa nada. No pasa nada, me van a disculpar. Me van a disculpar que salga de la sesión para, la sesión para, para ¿no? Pero sí se pueden quedar y para tocar se No, o salí si ya, ¿no? Sí, ya, ¿no? Te agradezco a toda la sesión, su atención, su interés. ¿Eh? Entonces, pues me despido. Pues eh, les, les agradezco, repito su repito interés, interés. Y dejo a, a pronto en la en la pantalla mi, mi correo mi electrónico. Por pues si me quiere, quieres, quiero quiere cosa. Una cosa, cosa sea, es el correo es el de, de la, UNA, de, de la UNA, este, pero, este Pero el, el, el correo de, el correo de, de, de Gmail nos sirve para que podamos en otro momento tener una sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes a todas. Bye, bye, bye. Que tengan buena tarde. Igualmente.